Se puede exigir la RTO cuando las calles no están en condiciones. Totalmente, o sea, la RTO no es este, algo que simplemente te va a revisar los amortiguadores, que sería el, el, lo, que, lo que influiría en, la, eh, en, en el, la, la calle, influiría en el vehículo, el estado de amortiguadores, puedo decir algunas cosas de la dirección. Ahora, eh, ¿qué pasa con ese vehículo? Que vos va eh, tirando, contaminando enormemente, y que en la RTO se controla para que no supere ciertos niveles de contaminación. ¿Qué pasa con uh -huh. ese vehículo? Lo dejamos que siga. ¿Qué pasa con ese vehículo que vos cada vez que salías a la ruta, hace noche vas manejando, y resulta que cuando te viene de frente te encandila hasta el punto de provocarte casi un accidente, pues no sabés más nada, porque tiene los faros eh, apuntando para cualquier lado. Uh -huh. En la rt se controla ese aspecto, ¿qué pasa con ese vehículo que tiene el guardabarro descolgado, roto y abollado y que si llega a contactar con un peatón eh, resulta que podría ser simplemente un golpe que lo no tire pero si está todo roto y, y, y desarmado eh, tiene eh, de repente raja la pierna de una persona claro decir, hay una enorme cantidad de cosas que no tienen que ver estrictamente que con que no tienen que ver nada con, con, pero... con, el, con la revisión técnica con el estado de las calles Ajá. pero pero yo creo que, a ver y creo que a esto va Agustín un poco, ¿no? Eh, na nadie se va a quejar de que el auto tiene que estar en condiciones. Tiene que estar en condiciones. Con RTO, sin RTO, como Uy, sea, bien. el auto tiene que estar en condiciones. No, no. Ahora, eh, si yo pago mis impuestos para que las calles estén en condiciones, si yo pago una RTO para que las calles estén en condiciones y después me como un bache de este tamaño, después de toda la plata que pongo, la gente dice, che, para un poco. Me están sacando plata y no la estoy viendo... En las calles, por claro, ejemplo. Claro, también te sacan plata para que los hospitales tengan buena gente y no, y no tienen provisiones. Bueno. También te sacan plata para que las escuelas den una educación como la gente y no la tienen. Uh -huh. Bueno, un montón de un montón de cuestiones, pero entonces ¿qué decimos? Ah, entonces, como eso no sucede, me revelo y no hago la RTO o quiero que la deroguen. Cuando la RTO no es para decir te saco plata, o sea, no es rentas la que hace la RTO. Lo hace. Un privado. Un, lo hace. Más allá de quién sea el que la efectúa, cierto se hace, el gobierno no lo hace para recaudar, se hace para que vos tengas un vehículo que me asegure que no vas a provocarte a vos un daño en caso de un accidente y hoy no lo vas a provocar a otros. Claro. Eh, es decir, la RTO, mucha, mucho tiempo antes de que fuera este, obligatorio acá en, acá en Mendoza, eh, amigos, conocidos, me preguntaban... Sí, vos es que me tengo que ir para de vacaciones y allá me van a exigir la RTO, este, porque no a ver, sé si hacerlo, porque... pasaba Chile cuando iban no, a Chile, voy a Chile me van a exigir. Le digo, mirá, no me importa si te la van a exigir o no. Vos te vas con toda tu familia de vacaciones y te vas a alargar con el auto sin controlar aspectos como la suspensión, la dirección, el control del vehículo para que en tu general seguridad, Que generalmente lo familia. hace igual cuando sí. cuando emprenden tenemos como esa cultura, o buena buena parte de la gente tiene esa cultura de si voy a emprender un viaje largo, voy a ver en qué, en qué condiciones está la De hecho, en el, si lo pensamos en términos económicos, la RTO creo que está en tres mil pesos, una sí. cuestión así. O sea, si lo prorrobas por 12 años que te dura, son menos de 300 pesos por mes y no es un importe, comparémoslo con el impuesto automotor y es 10 veces menos, por ejemplo, más claro, o menos. Claro, pero es que, es que no, no tiene sentido en la economía cuando vos estás diciendo, este, está toda mi familia arriba del está vehículo. Bien. Ahora yo a mí, perdón a, a mí hay algo, yo, a mí me parece bien la reto, hay algo que sí me hace ruido respecto a ese punto que ya entramos, que es el económico, que es... El caso de eh, eh, familias o personas que no tienen una buena situación económica y que por ahí son estas, supongamos, camionetas que, so que solemos ver en la calle, que son eh, carreteleros, eh, que, que juntan basura, que juntan escombros y demás, que la, la camioneta o el vehículo evidentemente no pasa una RTO, pero a la vez, si vos se lo sacás, le quitas el capaz que el Vamos. único sustento económico que tiene esa familia. Me sí, parece no que hay la... un componente y a social. Su vez, si esa camioneta este, mata a alguien, una persona, porque no te estaba mal de frenos, este, a lo mejor esa persona que mata era el único sustento de esa otra familia. Entonces, este, estamos diciendo, no, bueno, a ver, bajo el mismo criterio, digamos. No, la verdad que esto del seguro es caro, los seguros hoy sí. por hoy. Entonces, no, que no tenga seguro esta pobre gente porque, ahora, después mata a alguien y dice, che, me dejaste en, en, en la Está calle bien, pudi, porque pero mataste... Vos, vos mejor que nadie sabés que muchos accidentes, y cuando hay muchos que les gusta hablar de porcentajes y de estadísticas, la mayoría de los accidentes no se dan por condiciones del vehículo, sino por malas, por, por cuestiones humanas. Este año, este año yo eh, cumplí, eh, mi, mi primer periodista en hicieron 81, este, cumplí 41 años de perito judicial. Uh -huh. En 41 años de perito judicial te puedo decir que la investigación de la, del estado del vehículo eh, después de accidente, creo que va a haber visto, pero una investigación, hablemos de una investigación de verdad. Sí, una sí, investigación, sí, sí, como diciendo, corresponde. Ver, como corresponde. Y no sé si todavía, todavía no la veo. Todavía no la veo. Esto quiere decir que cuando vos salen, porque es muy fácil echarle la culpa a la gente. ¿entendés? No, no, ¿y esto, ¿por qué ocurre a la gente? Porque la gente es inconsciente. Ahora, sí. Justamente, hablemos del estado de las calles, una de las cosas, hablemos del estado de las rutas, y yo te puedo decir que intervine, y conozco otros peritos que también intervinieron, en no menos de 10 accidentes en agua de las avispas, ¿cierto? el camino a Potrerillo, en esas sí. ondulaciones que vean uh -huh. que al principio estuvieron 7 años hasta que las arreglaron y ahora están nuevamente igual y estarán otros 7 años más. Entonces, la idea de esto es que accidente, ahí en el lugar donde se producía esas ondulaciones ...salía la gente disparada y caía al barranco. Sí. Yo en persona he hecho peritaje de gente que se ha muerto en ese Pero lugar. hoy no estamos hablando sí. ni de la conducta humana, claro. ni de las condiciones claro. de vehículo. Sin embargo, sin, embargo, sin sí. embargo, en las demandas y en el, en el ideario de, de, de, de todos dice ...y venía rapidísimo, por eso se fue al barranco. Uh -huh. En Alemania, cuando vos tenés tres accidentes en un mismo sector de la ruta... Se reúne todo un comité porque dice, no, no, mira, un accidente puede ser un tipo, pero si tres personas tuvieron un accidente en esa misma zona, claro. y ahí hay otro problema. Y bueno, se hace encargo el Estado. Lo estábamos hablando recién, pasa ahora con la, con la Ruta 7 a la altura de San Martín, con el accidente de esta semana y que hace unos años hubo, bueno, igual de hace unos años fue un, un choque por un sí, camión que venía claro. en contramano. Que no sé yo, si entiendo que el, yo entiendo que el choque este no tuvo que ver, yo lo escuchaba el intendente de San Martín que despotricaba, y tienes razón despotricar contra el estado de la ruta sí. las ondulaciones, no creo que en este caso en particular del, del, haya, del sido no, la causa. haya sido la causa, la ondulación que claro. pueda tener la, la ruta pero que si vos me preguntás, no debería estar en mejor condiciones, pero por supuesto que debería claro. estar en mejor condiciones, se paga peaje un poco más allá y resulta que después tener una ruta que está ondulada rota en varios tramos, entonces la idea de esto, lo que te, a lo que yo iba recién con este ejemplo que daba de, la, de agua a las avispas, es que si vos preguntabas cuál fue la causa, es más, los juicios, cuál era, o lo, la defensa, cuál era, venía rápido. Está bien, el error humano. Vos podés, a lo mejor el hombre tendría que haber venido, no sé, a 90 kilómetros por hora y a lo mejor venía a 110. Ahora, la causa efectiva en la producción del hecho, fue esa. Hace muchos años se muere una familia, en cuando todavía no era doble vía, en la ruta 7, en el tramo eh, este, más de San Martín hacia, hacia el este, y muere una familia más allá de San Martín, este una familia completa que venía de vacaciones, 6 de la mañana, un accidente al chocar de frente contra un camión. Eh, nunca quedó bien en claro si fue, aparentemente era la familia que se había largado a abrir, ¿cierto?, para pasar. Claro, vos podías analizarlo en el contexto de que, uh, se largaron a pasar y se chocaron de frente, perfecto. Ahora, era una ruta que tenía 3.000, 4.000 camiones por día, ¿Cierto? Donde vos venías de viaje, venías andando en un automóvil y los camiones, para colmo, con problemas a veces de potencia, relación peso-potencia, tenés que ir andando a 10 por hora, entonces te encontrás. Con que tú una larga fila de camiones, vos tenías que ir detrás de los camiones porque una, una cantidad de vehículos que hubiera demandado, no doble vía con dos carriles, doble vía con tres carriles como mínimo, claro. ¿no? ¿cierto? Ya se tendría que haber construido hace 30 años, en, en 30 años antes en Mendoza, como lo tenían a lo mejor en San claro. Luis. Pero entonces, para concluir, porque no estoy entendiendo esto, vos decís, ¿es importante la RTO? independientemente del estado de las calles, porque nos da seguridad. Pero al mismo tiempo vos reconoces que hay un estado en las calles, bueno, en este caso tenemos que hablar de Mendoza, porque es lo que conocemos a lo mejor al dedillo, que también tienen que hacer cosas porque si no... Sin vos estás dando dos, diste un montón de ejemplos este, que, que tienen que ver lamentablemente con el estado en el que se encuentran las calles. A donde yo apunto es sí. que esa famosa estadística que nos dicen siempre los gobernantes... Para zafar un poco de, de, del Porque problema. Porque son por cuestiones humanas, no es tan así, decís vos. Claro, entonces, ¿cuál es la idea? Le dicen, no, no, estadística, te dice, no, el 90% de los problemas, de los accidentes son del humano, el 7% son de los vehículos, el 2%, bueno, el 7% de la ruta, el 2% de los vehículos, o números que vos esbozan así, que yo le he dicho siempre es que... que sí, si además, dame, si a mí me dan esa estadística, yo la RTO no te la hago. Claro. Pues claro. si vos me decís que el 90% por conducta humana, el 7% por las calles y el 2% por mi culpa en el vehículo, no te la voy a hacer. Exactamente, entonces yo lo que te digo, digo es que ese dato, siempre le he dicho che, tráigame un dato real ¿cierto? Analicen mil accidentes, vean pero en profundidad la influencia que tuvo el, el, el estado de la ruta, el estado del vehículo y luego saquen la conclusión directa, porque además son con causales es decir, ningún accidente va a ser puro, puro, porque yo te digo mirá, la ruta está hecha pelota y entonces lo que yo te voy a decir, bueno, anda más despacio anda claro. con cuidado, anda, anda a hay, 20 pero, por hora y ya, ya vamos con el móvil. hay un ejemplo que es claro y vos como perito lo, lo debes saber. Además que los accidentes muchas veces son multifactoriales. No es solamente la cultura. El accidente de los hermanos Krug en la Costanera tiene de los, de los tres causantes: una ruta que se estaba arreglando, por ende tenías que ir a, no una ruta, bueno, una, no, una, una vía, un asfalto, sí. una vía que se estaba arreglando, por ende tenías que ir a menos velocidad. Un auto que estaba en pésimas condiciones, porque no le funcionaba el sistema de frenos. Y, y además la, la conducta humana claro. de ir a exceso de velocidad y saber que te estás subiendo a un auto que no tiene las condiciones adecuadas <risa> para cual. esa velocidad, por eso lo terminan condenando. Bueno, de uno hecho. de ellos no, está, no tenía alcohol también. Sí, pero él queda fuera el que terminan condenando claro. 10 años de prisión tenía estos tres factores tres justamente. Tres. Bueno, nos vamos al móvil, allí está Julián Chávez para preguntarle también a los mendocinos si se están preparando para este mes de octubre que arranca mañana y que dicen desde el gobierno van a empezar a endurecer los controles con el tema de la RTO. Hola Juli, ¿cómo estás? Sí. Buen día. Chicos, ¿cómo andan? El gusto de saludarlos, ¿qué tema la RTO? Y hemos hecho varias notas en su momento y claro, la gente en general, creo que ustedes están recibiendo algo parecido, no solo que no está de acuerdo, sino que se acuerda mucho de las madres de los que hicieron esta movida. Vamos a saludar a Juan Carlos. ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo viene el negocio? Tranque, muy, muy despacio, Tranque, día viernes. Está hermosa la mañana para tomar su. Un... Además has traído todas las tortitas... Ah, pensé que eran con chicharrones, no son facturitas... Claro, bien venenosa como corresponde. Bueno, ¿tenés camioneta? Camioneta. ¿Qué pasó con la RTO? Eh, es un problema, un problema. Primero, bueno, te piden las cubiertas, que no se consiguen. Gracias a Dios las consiguen antes que se aumentaran o que no sí. haya abastecimiento. Las cubiertas les alcanzaste a comprar? Alcancé a comprar. Bueno, ahora tengo que hacer la caja, así que... Decime cuándo las compraste y cuánto las pagaste, pues es una locura lo que están las cubiertas. Sí, las, ¿Las compré. ¿Cuánto las pagaste? Sí, a fines del año pasado, 96 mil pesos, en las cuatro. Ay, Justo ay, agarré una Dios promoción. Sea. Iguales, un montón no, de plata. Noviembre, diciembre, para la camioneta es siempre más caro ¿sí? Que... hay que está, el doble mínimo Sí, cuatro sí. cubiertas Bueno, y no, Ah, por el tema de la caja no le has podido hacer el RTO No, no le puedo hacer o el sea que Con esa camioneta no puede salir de la provincia Por el momento no Bueno, pero qué dicen ahora, viene octubre y van a endurecer los controles Chicos, ustedes me van a decir, pero lo van a poder pedir acá Me imagino en la provincia, o sea que lo tenemos que hacer todos ¿Es sí, así? Claro, sí, estamos hablando siempre oh. de la normativa provincial Claro, claro, claro Bueno, va a haber que hacer el RTO Vaya que se la reteó. Eh, por un lado me parece bien y por otro lado me parece bien que también controlen el tema de las calles, los pozos. Eh, nosotros que andamos somos bicicleteros, o sea, que andamos con el café, sabemos dónde están los puntos donde hay más pozos y todas esas cosas. Si el gobierno quiere se rompe, quiere, no se rompe la bicicleta. Ah, Si el gobierno quiere yo les puedo decir dónde están las calles rotas, dónde se rompieron la, las tortuguitas, que se te queda clavado la, los tornillos en las ruedas, yo también. Que saben, che, el tema es que claro son muchos pozos y hay muchas cosas que arreglar. Sí, y los parches no sirven. Lamentablemente Sigo eso. preguntando. Gracias, mi amigo. Claro. Vení, vamos a ir con nuestros amigos periodistas. Hola, chicos, buen día. Estamos en la Plaza Independencia. Como ustedes ven, está la legislatura. Tenemos gente. Hay un control odontológico que después podemos saludar. ¡Qué lindo que es hacerlo salir al aire! Venga y salude. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Mayor gusto. ¿Qué están ¿Cómo haciendo? ¿Cómo estás? Hola, Maestro. Juli? ¿Todo Muy bien? Bueno. ¿Los tres tienen vehículos? Sí. No se vale mentir porque la tele es como... Esto es como Hola, o sea, mamá. Es, claro es sí. como un detector de mentiras, mentís y se, sí, se determina. ¿Hicieron la RTO? Sí, la hicimos. ¿Cómo no. te fue con eso? Perfecto. La hice en noviembre, tengo que sí. renovarla ahora. Claro, la tenés que renovar. ¿Te la pidieron alguna vez en el año? No. ¿Ni una vez? Ni una vez y salí del país y en diferentes provincias no me la pidieron. O sea, te sentiste medio pancho, dijiste tiré la plata o no, dijiste está bien. Y si, si, la verdad. y si te paran, te paran y tenés que tenerlo tiene que tenerlo y sí. ¿Hiciste la RTO? En octubre del año pasado, así que eh, desde mañana la tengo que renovar Qué aplicados sí. que son. no Y además la van a pedir acá en la provincia, así que sí o sí que renovar No, me parece bien, hay que hacer RTO No sé si está bien el precio, pero me parece bien que los vehículos salgan a la calle en condiciones, para mí Periodistas que tienen el auto en condiciones, ¿cómo hacen eso lo podríamos hablar? ¿Hiciste el RTO? No ¿Por qué será? Porque el Partido Verde ya ganó <risa> es buena esa Partido de verdad, no, la RTO no es exigible en la provincia Porque la gente se puso del lado justamente De la resistencia a un negocio del gobierno Escúchame, obviamente que no están de acuerdo Y mucha gente está de acuerdo con ustedes En que no hay que exigirla Pero bueno, ¿qué onda si la exigen en octubre? ¿Cómo que van a hacer? Y nosotros, nosotros hemos vuelto a plantear la suspensión del RTO Acá, creemos que no hay cubierta Que no hay repuesto, que el precio está por las nubes Recién venía justamente hablando con un vecino Me decía que le pedían 110 mil pesos por cada cubierta ¡Qué locura! ¡Qué precio! Es una locura. Ahora, entonces... vení que ve otro tema. Sí, el tema del micro de, de Leo hincha de Boca, básicamente lo que decían, hay que demostrarlo, que el tipo había reventado por el estado del asfalto. Nosotros lo recorrimos y es cierto que estaba malo. Ahora, tenés que demostrar que eso te hace reventar el neumático. ¿Cómo se hace? ¿Por dónde arrancas? <risa> bueno, van a tener que investigar a fondo. Pero es cierto lo que dice... Eh, el diputado el, el diputado Emanuel Fugazoto que al no haber eh, cubiertas es difícil también exigirlo, pero bueno me parece que, hay que... ¿por qué creo que está bien la RTO? A ver. Porque hay que empezar de alguna manera por desde el principio hay que empezar para adelante, pero es cierto que ahora no estarían dadas las condiciones al 100%, me parece que hay que manejarlo en ese sentido Otro dato y en... a tu favor Emanuel y cierro la estadística dice que los accidentes son por falla humana, no por el tema de la ruta, la mayoría. Menos del 2% de los accidentes de tránsito son por falla del auto, del vehículo. Como vos decías, el vuelco es más asociado al mal estado de la calzada que a otra cosa. E inclusive mañana aumenta el combustible y muchos de los impuestos que están en el combustible deberían ser destinados a mejorar las rutas. Nos exigen el RTO, la plata no va a arreglar las rutas, ¿dónde está la plata? Me parece que ahí está el punto. Necesitamos que actúen de manera transparente y que se dejen de currar con la familia Mendoza. Gracias a los tres, cuídense. Mira la nota que ligó de arriba, Emanuel Fugasoto. <risa> <risa> <risa> lo, re... <risa> lo reconocí cuando lo tenía al lado, no podía no preguntarle. Bueno, han tenido de todo. En general, ustedes lo saben, la gente entiende que esto es un negocio y que no, a ver, que no nos lleva más seguridad. Pero bueno, ahí también tuvimos voces a favor diciendo, por algún lado hay que empezar. ¿Vos hiciste la RTO, Juli? Yo la tengo que hacer, chicos, pero saben qué? Mira, fírmame el auto, mira lo que es mi auto, está muy venido abajo. Mira esto del último granizo. Mira. No No, mi auto No, no, mi auto está destruido. Vos sabés que voy a la estación de servicio y me dice Julián, te vemos <risa> todo el día en la tele ¿dónde tenía el Mercedes. Claro, no me creen que este es mi auto. Yo le he dedicado mucha plata a los costillares. Y a los niños y a los niños. Pero las eso si el granizo te, te lo cubre el poner... seguro, Juli. Me ocurre seguro el granizo, no, me dice el Seba, está buena esa. No, pero también puede ser, pueden ser piedras de una amiga que se enojó los No, otra no, vez. no, no, no. Está complicado el tema.